Ovita, vita, tachika, shinta, Jesús, nikona, satara, Kwana danishana, beeta, sutu, cano ta anas, nita, yo, kuta, simón, pedro, ta ingara, kuta, tachini, ta, ta shinta, sutu, cano yo, naka, tachina, nikivita, yo, shinta, Jesús, que e be e sutu, yo, ta, ta, pedro, nindora, nindichira ya je'e, tasa, tata ta taara ta ka ta Jesus, ta ku ta si taang, ta su Kietara, ta ni kaara si'in, nyan ni'a, je'e, ta sa, ta kiwi, ta Pedro. Ta nyan ni'a, nyan da je'e yo'o, nindaka to'o ta Pedro, ka si aun sa, si ra. Ang ni ta ka si'in ta, ta di Kachinya Tanda Cuinta Pedro on basa on cura Kachira tan de ni bishin yo, tan akisa chiño no nave su tuyo sin ingana policía nanda dave Cano Shamina sa minanyo ta nayati no chiño gana sana tata Pedro ni chira china, na Don Joca, dita si sorata Jesús. Ta, dita sutukano, kisara da catonora ta Jesús. Sha ni na chica shira. Tan da sha ya sanara ni vi. Tan takuni Jesús Nikara, cara, sa, kivi vi. Tan ni sanas chisana Bali sinagoga, sin beño cano, nona cutan, di judío, da e, uji, sanay Baaka, un bi, na judío, tanda 11 se, ni da chunda katon uyi, da nanda katon nivi, nibi, na siniso, ni asanai, china yo ni kachita jesús, Shinta sutukano, tandi siniso oranya yo, dani policía tanda veño okano taku tanin dichi yatin sinta jesús kanira nota jesús sin tanda ara dachunda kuinsa juta sutukano kachira tanda quinta jesús nika shinta yo ta umba nikai dabitin jo kau shin yukuton mba nikai tata ton mba Tanda Chun Cañu y Taza, Tasa, Tasutu Anás, tibirata, Jesús. No nicara, Kwara arashina, no ta Takuta Taku tasutucano, no inga, ingana sutu, no na judío. Toyo yo, Pedro, ni tu, cura, ombasa shinirata Jesús. Tayota ta Simón Pedro, no que ve anás. Nindichira, nasara, yatino, Shishino. Tanyita, nindakatora, ta pedro. Kachira sa, aun sibillo, kunita shika, sinta yo. Kachira, Shinta pedro. Tanda Quinta pedro. Onbasa, on sibigi cura. Kachira, tanindichi yatin, nita kisa chino, no Ta sutukano. Tata yo, kunita Tashanda, ta Pedro, so. chinyo yo. Nindakatora, ta Pedro. Kachira, Aundisha, yo cuñita. Tashini, shinta Jesús. No, yo jardín. Kachira, sienta Pedro. Tanda Quinta Pedro. Kachira, sa. o civili cura. Kachira. con, misa, suche.